Un hombre murió durante un accidente de tránsito ocurrido en el municipio Las Terrenas. Se trata de Samuel Encarnación, de 35 años, quien condució un camión mezclador de cemento de la compañía Hormigones del Atlántico. Según testigos que presenciaron el accidente, el conductor perdió el control y cayó desde un precipicio a un terreno y murió instantáneamente. Encarnación era oriundo de la provincia de Samaná. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.